Pues bueno, estamos de regreso aquí en el curso de Periodismo Digital y Manejo de Comunidades en redes sociales. En la primera parte de esta sesión aprendimos de una manera muy básica cómo es que funcionan los buscadores. Vimos rápidamente la historia de la evolución desde Excite hasta Yahoo, de cómo es que se crea el algoritmo de Google y por qué nace Google, cuál es la diferencia entre estos buscadores. Hicimos un pequeño ejemplo de una, nota, de una nota acerca de la marcha adolescente... ...que se está llevando a cabo en este momento en la Ciudad de México. Y de esta manera es que hacemos una muy breve introducción... ...a cuál es la, la manera en que los, los buscadores procesan la información en nuestros sitios y cómo es que de esa manera se posiciona la información en las páginas de internet. Entonces vamos a verlo a un poco de más detalle en esta segunda parte. Vamos a hacer un breve resumen de por qué los buscadores indexan toda la información en internet. Lo hacen porque como internet es descentralizado, la web también lo es, entonces, todas las páginas de internet o las páginas web, para ser más precisos con la nomenclatura, andan sueltas por todos lados, por así decirlo. Entonces, la única manera de saber cuál es existe es rastrear todo internet. E internet todo el tiempo está creciendo. Entonces, internet siempre crece y capturarlo para indexarlo es el fundamento de los buscadores Entonces lo que hace Google, lo que hace Yahoo y lo que harán eh, Lo que hacen otros buscadores como Wolf and Alpha o incluso Twitter en su propio buscador interno Lo que hacen es, capturan toda la información, la clasifican por temas, por niveles de... Bueno, eso lo vamos a ver ahorita ya en la segunda parte lo, lo, lo clasifican con varios parámetros de tal manera que tú cuando estás buscando una información no se tenga que recorrer todo internet como se hacía en un principio con Excite en los noventas sino como que ya está capturado, simplemente se busca en esa copia local de internet hay que recordar que lo que buscamos en este momento en internet no necesariamente lo que ahorita existe en algunos casos hay intervalos de uno o 5 minutos eh, de acuerdo a lo que existe en internet así que realmente cuando buscamos en internet estamos buscando en el pasado no estamos buscando en el presente entonces eso sí muy importante que lo que lo tomen en cuenta porque sobre todo en las búsquedas de tiempo real es el, el problema que en cuanto se se captura la información puede pasar entre 30 y 30 5 minutos a que una nota aparezca en, en internet eh, por eso es mejor en el caso de buscar notas utilizar twitter por, por la naturaleza de su buscador porque es en tiempo real y en google pues simplemente tendremos la desventaja que hay entre 30 segundos y 5 minutos para encontrar información sobre todo que se esté desarrollando en tiempo real como ahorita podría ser un video acerca de la marcha o una declaración acerca de la marcha vamos a entrar a lo que es la optimización de contenidos para buscadores es igual a search para traducir al español de una manera que sea entendible es la optimización de los contenidos para buscadores buen cristiano es optimización Para buscadores. Lo de o lo, de, lo del motor, tiene que ver de cómo se procesa la información, donde el algoritmo es el motor. ¿no? Por eso esa palabra. ¿De qué, ¿De qué nos sirve el SEO? Pues bueno, es la parte más importante que la mayoría de los sitios ignoran. Eh, la mayoría de los sitios ignoran la importancia del SEO En tanto por ignorancia y en, en tanto porque es una, una función muy nueva Si de por sí internet y los portales digitales es un concepto muy nuevo A pesar de que ya llevan cerca de 15 años funcionando estas tareas que son la, la archivación y la optimización de nuestros contenidos pues es todavía un poco más difícil de entender y difícil de entender que una redacción pueda tener un, un editor en SEO o que tenga un indexador en sus propias filas para ponerlo en un resumen muy claro la principal función de un optimizador de contenido es indexar nuestra información antes de que el buscador lo haga, para que sea más fácil para Google, para los buscadores, procesar nuestro sitio. Entonces, también tiene que ver con técnicas de redacción. SEO tiene que ver, tiene que ver con clasificación. técnicas de redacción porque en algunos casos la nota de un blog suele estar en primeros lugares por encima del universal por encima de la CNN por encima de Aristegui Noticias pues bueno porque no solamente redactó muy bien lo que a la gente le interesaba en el momento como lo acabamos de hacer con la nota de la Cente sino que el trabajo que hizo en el procesamiento de su nota, está muy bien realizado. Tiene un header muy claro, tenía una taxonomía muy clara, tenía una clasificación muy clara, ten, tenía etiquetas muy claras. Entonces, acabamos de ver, vamos al Google Docs para que podamos ir viendo la estructura de la información. Aquí en el Google Docs estamos viendo nuestro ejemplo de nota. Tenemos el título, tenemos el subtítulo, tenemos los bullets tenemos el contenido del texto bueno esto ya lo trasladamos a una nota publicada en yo soy red para que lo tengamos por ejemplo y vamos a, a ver la, el ejemplo la nota de ejemplo la vamos a compartir aquí en el stream para que lo, todos la podamos seguir la nota de ejemplo la pueden ver aquí es muy importante Yo sé que todos quieren ahorita aprender a hacer su medio de comunicación a cómo organizar los equipos a cómo diseñar a, a técnicas más sofisticadas y aprender todos los secretos pero es muy importante que aprendamos estos detalles en código que ustedes después de esta sesión investiguen más a fondo al final del curso en el Google Docs vamos a poner algunos links interesantes para que ustedes puedan investigar. Y lo importante es que de aquí tengan las guías por las cuales con su propia curiosidad pues vayan investigando. Hay un montón de información en la red gracias a toda la gente que comparte el conocimiento. Pues bueno, vamos a ver la nota de ejemplo. Tenemos nuestro título que es jerárquicamente... Y visualmente más grande que el subtítulo obviamente te vamos a explicar cuál es la importancia tenemos los bullets que están un poquito más pequeños y se destacan del contenido que está resaltado en algunas palabras pues bueno vamos a, a visualizar este este texto les voy a pedir que se utilicen Firefox, que es lo más recomendable. Seleccionen el texto, dan un clic derecho y le ponen en ver código fuente de esta selección. Y aquí es donde vamos a ver el teje y maneje. Vamos a ver los secretos, ¿no? vamos a ver de qué va el, el fundamento del, del SEO. Aquí estamos viendo nuestro texto seleccionado. Como pueden ver, tenemos una serie de etiquetas aquí, como lo son el título, la entrada del título. Tenemos los bullets que están con la etiqueta H3. Esto en algún momento les va a parecer complicado analizar el código, después se van a acostumbrar a hacerlo. Aquí tenemos los botones de Twitter. Todo lo que estamos viendo de aquí, en una manera visual, por así decirlo, valga la redundancia, aquí lo estamos viendo su traducción en el código. Eh, es importante que nos empecemos a familiarizar con, con, con estas etiquetas, porque va a ser mucho más fácil después poder redactar nuestras notas, incluso ya sin utilizar el asistente visual, es mucho mejor escribir en código por experiencia. A veces los procesadores generan mucha basura. Y para el éxito de nuestras notas tenemos que tener mayor calidad. Y entre más calidad, y esto se traduce en escribir directamente en el código, es mucho mejor. Pues bueno, aquí estamos viendo cómo el título se destaca. Estamos viendo el subtítulo en H2 que es Head2 o Header2. Para que lo entendamos, obviamente el header 3 tiene que ver con el siguiente tamaño. Aquí lo que estamos indicando a los buscadores es que este es un subtítulo, este es otro subtítulo, este es otro subtítulo y que aparte es parte de una lista que son los bullets que podemos ver acá. Y estamos viendo también cómo nuestro pequeño texto, el pequeño párrafo, la page significa párrafo. Esto investiguen más adelante, cuando tengan más tiempo, a fondo. Eh, Strong tiene que ver con las negritas. Entonces, estamos viendo cómo nuestra información que vemos en un formato para humanos, por así decirlo, en esta nota, que también está jerarquizado, está destacado, también al navegador, a los bots, de los buscadores, se la estamos resaltando. Esto es muy importante a la hora de posicionar nuestras notas. Entonces, aquí ya hicimos un trabajo muy breve de posicionamiento o de SEO. No es algo más sofisticado, si ustedes pensaban que era algo más sofisticado, pues no lo es. Simplemente tiene que ver con la claridad de la información. Y vamos a ahora pasar a los datos subjetivos que debe tener una nota. ...para ser posicionado... ...imaginen... ...ahora mismo... ...cuál es la necesidad más grande... ...que existe respecto a un tema... ...hablando en un término... ...de medios de comunicación que van en tiempo real... ...ahorita mismo... ...está ocurriendo una marcha... ...en la ciudad... ...más grande del mundo... ...en la avenida más importante del mundo... ...entonces... ...de bote pronto tenemos que una de las preocupaciones más importantes es el tráfico y el caos que se está generando. Pero por otro lado, que también es muy importante, son las razones por las cuales están marchando los maestros. Tenemos que saber el por qué, cómo afecta y cómo se soluciona. Entonces, por pura intuición, y esto, esto es algo que vamos a ir aprendiendo, ahorita todos los medios van a decir, está ocurriendo una marcha, y si lo ven vamos a buscarlo aquí en Google en tiempo real para que vean qué errores se cometen marcha, centro todos traen lo obvio de hecho aquí hay un poco de información desactualizada, vamos a ver en, en Twitter cómo, cómo va el asunto bueno, aquí estamos viendo que la marcha va por el eje central y seguramente todos los titulares dirán, eje central está bloqueado, obviamente, están marchando en eje central. ¿Cuál sería el plus aquí para posicionar nuestra nota? Explicar el por qué. Si bien todo el mundo está diciendo está ocurriendo una marcha, pues habría, habría que explicar el por qué están marchando, pero sobre todo incluir una, una imagen, un elemento del alcance de las afectaciones y también del por qué. Por ejemplo, aquí estamos viendo en Twitter, que suele ser una excelente fuente de información. Aquí estamos viendo ya las fotos de, de las afectaciones de, de la marcha, por ejemplo. Si esto lo incluimos a la nota, ya estaremos de gana todas estas que no están incluyendo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí algún medio de comunicación que esté hablando de diario nosotros. Vemos que, que nosotros diario simplemente trae lo obvio. pues no está hablando más allá de las afectaciones ni el por qué, ni el cómo, ni el cuándo. Eh, entonces, de esta manera es un, un pequeño ejercicio de cuáles son los elementos objetivos que tenemos que utilizar para posicionar nuestras notas. Eso por un lado. Por el otro es las palabras clave. Cuando... Nosotros buscamos en internet acerca de un tema. Ahorita yo acabo de hacer la búsqueda con dos palabras muy precisas. Marcha -centre. Hay que aprender a redactar nuestras notas de tal manera que respondan a las preguntas que habrían más comunes respecto a un tema. Por ejemplo, otra pregunta sería... Yo que si soy automovilista, ¿cuál es la ruta de la marcha de los maestros? Deben notar que generalmente la gente no utiliza tecnicismos, no utiliza información demasiado elaborada a la hora de buscar acerca de un tema. Alguien muy ortodoxo diría, bueno, ¿por qué no buscas mejor cuál es la ruta de los maestros de la sesión 22? Pues eso no va a ocurrir. Lo que sí ocurre son los términos más coloquiales con los cuales la gente este, busca la información. Esta es la razón, y ahorita van a entender por qué redactamos la nota así, de por qué puse maestros y no profesores en la nota. Entonces, esto lo vamos a anotar aquí. Adelantarse a los términos coloquiales. Mejor maestros que profesores. Este es un trabajo de posicionamiento. Esto tiene que ver con desarrollar un feeling de saber cuál es la información que más importante, más relevante, se puede estar buscando respecto a un tema. Aquí estamos usando una palabra clave porque en las redes sociales y también los buscadores se han estado haciendo posicionado. Aquí muy rápido estamos hablando del motivo, de quiénes, qué hacen, por qué. Aquí nos falta el dónde. de Maestros de la Acción del 22 en la Ciudad de México. Poco largo, pero antes lo, lo resumimos por la democratización del centro Buscan impedir reformas al artículo 3 tercero, tercero y 73. Y, y los datos muy puntuales de quién, cómo, cuándo y dónde. La marcha se realiza del su a de los Pinos y es la primera marcha tras la captura de Alvester Gordillo. Aquí ya estamos hablando de todo el contexto alrededor. Esta, este dato podría parecer que no es muy importante el que sea la primera marcha después de la captura del bastel Gordillo, pero como fue la noticia más vista las últimas dos semanas, incluir este elemento como parte del posicionamiento es muy importante. Porque estamos hablando de una atmósfera que hay alrededor, y este es un subtema que es derivado de un hecho anterior, entonces aquí tenemos un timeline, una secuencia de hechos, que la estamos incluyendo sin querer. Entonces, nuestra nota va, va a obtener mayor relevancia porque la estamos englobando dentro de una atmósfera de contenidos. ¿no? Y este tema del vestar Gordillo va a dar para más. Ayer le dictaron el auto de formar prisión, después vendrá la defensa, su posible liberación, las reacciones, lo que pase con esta marcha, lo que haga la senti, y lo que haga el nuevo líder magisterial, pues entonces el elbester hay tema para rato. Entonces, si, si incluimos durante esta semana eh, el tema del elbester en nuestras notas, respecto de, de esta manera, aunque sean muy breves, estamos haciendo un buen trabajo de posicionamiento. Eh, estamos contando la historia muy breve, a partir de las 10 de la mañana. Estamos hablando del desarrollo. Nuestra nota no tuvo que ser muy extensa, sino simplemente ser muy breve y explicar muy bien de quién, cómo, cuándo y dónde, cómo empezó y cómo es que va a terminar. Entonces, si le agregamos como conclusión, por ejemplo, tras, tras la designación, nuevo líder magisterial, la gente el sente de Oaxaca, busca abrir el debate sobre la democratización del sindicato y darle un mensaje, por eso marchan a los pinos, a Peña Nieto. sobre la relación o la interacción con los trabajadores de la educación. Esta redacción que puede no decir mucho y que puede parecer muy técnica es lo más importante eh, en, en los medios digitales. Es por eso que es muy importante que, que los medios también eh, Existe esta figura del posicionador de textos y también hay un buen trabajo de investigación, entonces esta estructura básica se puede enriquecer ya con el trabajo de un periodista más experimentado, que él puede dar un contexto a la nota, por ejemplo, hablar de las brillas alrededor, hablar de las consecuencias de la marcha, ser un histórico de las marchas, de la golpiza cubo con Espinosa con Villarreal en los noventas, de aquí es, Pueden derivarse un montón de materiales, como por ejemplo el mapa de la, de la ruta de la marcha, se puede hacer una fotogalería con, con, las, con los momentos más importantes, los audios con las declaraciones, pero de esta pequeña nota estamos abriendo el paso para nuestro medio para que se ponga en la cabeza y esta información la podemos ir complementando. Recuerden que esta es una pequeña introducción, obviamente no estamos viendo lo más avanzado que son las etiquetas más puntuales, eso ya lo veremos ya en la siguiente sesión que será mañana, donde aprenderemos a redactar estas notas ya con un fundamento ya más teórico y lo haremos, lo iremos haciendo también con el código fuente a la mano. Entonces lo importante de estas dos primeras sesiones es que entendamos los conceptos básicos de qué es Internet, cómo funciona, cómo funcionan los buscadores, esta pequeña introducción hacia lo que es el SEO, de qué va, de cómo, de qué, de qué se trata, de en qué, por qué existe, que hacemos otro pequeño resumen. Eh, Internet como es descentralizado, se necesita ser capturado para poder proces, ser procesado y que tú puedas encontrar la información de una manera más fácil. Eh, es importante tener una jerarquía de la información porque los buscadores rastrean Internet a través de los cabezales de nuestras notas, a través del contenido resaltado y jerarquizado. La jerarquización no tiene que, ver en cómo, tiene que ver más bien cómo divides tu información. ¿Qué parte es más importante? ¿Qué parte explica las preguntas básicas del periodista y también las semánticas? Y también tiene que ver en cómo englobas tu tu nota en torno al contexto, de qué temas hay alrededor, y que no te vayas con lo que hacen la mayoría de los medios, que es hablar de lo obvio, como ahorita está ocurriendo la marcha, pero no explican el por qué, ni cuándo, ni dónde, ni quiénes, o utilizan términos que en ese momento podrían ser de una preocupación. Recordemos que en la red, en estos días, es el tiempo real, entonces una nota en estos momentos acerca de los maestros, de por qué marchan, cuánto va a durar la marcha, cuál ha sido la ruta, el por qué, si van a marchar mañana, todo eso la gente lo está buscando y si esto lo hacemos de una manera bien hecha, nos adelantamos a los buscadores, nos adelantamos a las preguntas de la gente y nuestro artículo, nuestra nota, nuestro medio se vuelve una referencia. Entonces, pues gracias por acompañarnos en esta segunda sesión, ayer tuvimos un problemita aquí con el Wi-Fi en estas instalaciones que probablemente nos prestan. Y mañana ya veremos de una manera más avanzada qué es el SEO, cuáles son las técnicas, cuáles son las funciones que debe tener un posicionador. Eh, tenemos ya, ya, ya, ya veremos de una manera más compleja cómo es que se escribe el código, cómo es que esto funciona en los buscadores. Haremos un pequeño ejercicio en tiempo real y veremos cómo es que el algoritmo procesa nuestra información. Entonces es muy importante que repasen estas dos primeras sesiones. Vamos a anotarlo aquí. Es muy importante repasar las dos primeras sesiones. Para entender. Aparte, para entender los conceptos avanzados para entender la clase de mañana. Pues bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Aquí en el Google Docs, como ven, eh, estamos haciendo anotaciones, después pues vamos desarrollando más a fondo el curso. Muchas gracias por, por participar. La idea es que esto sea un aliciente para que se creen más medios de comunicación, que aprendamos los conceptos básicos de cómo es que funciona un medio de comunicación digital. Y... Al final del curso, ya en la octava sesión, ya podrás administrar y tener un medio bien posicionado. Si te quieres dedicar a las noticias, si quieres dedicarte a un tema comercial, pues podrás vivir de ello. Y si no, pues aprenderás cuáles son los fundamentos para cualquier cosa que quieras publicar. Ya sea que quieras publicar un blog personal o un sitio acerca del cine o, o quieras poner una tienda, también el posicionamiento sirve para las tiendas. Aprenderá los conceptos básicos para que tengamos mayor información de calidad, más medios. Y bueno, cualquier duda que tengan la pueden hacer a, a, a, a, a través de Twitter, a través del correo a porta, .com, o bien dejar los comentarios aquí en el Google Docs. Pues muchas gracias por acompañar a esta sesión y nos vemos mañana. Muchas gracias.